¿Qué haces tu momo en Geometry Dash? Excitante. But, el GDS tiene por mal momo. El cuadrito que salta se ha detenido, ja ja ja, que crazy. Le quitas lo divertido a la vida. ¿Qué harías si un día despiertas y te das cuenta de que todo fue un sueño? Geometry Dash, no se han encontrado resultados para tu búsqueda. volvería a dormir yo crearía Geometry dash y me hago millonario maravillosa jugada jugaría free fire a mí se me hace que diría esto a todos los que conozco ya bueno estás jugando en tu alcatel y un nivel disesperado en jonathan GD es bellísimo. Pero igualmente queda bien feo. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Ah! La decepción. Cuando le quitas el geometría a tu hijo, ¿lo hiciste? Sí. Pero él te desinstala Facebook, Messenger y WhatsApp. ¿A qué costo? Lo perdí. <risa> Trabajar una hora en la 2.2. Descansar una semana. Descansar un año. Descansar un siglo. Perfectamente. Ahí está tu hermano. El man que se pasa los niveles sin practicarlos. Bien emocionado por jugar por primera vez Good Eater. Mi alcatel. ¿Eh? miedo, yo por ahí no paso cuando Rotot da una fecha de salida no lo sé Rick, parece falso mentiras tu verás moraste a base de mentiras, mentiras ¿No mentiras cuando te enteras que Germán Garmendia era el verificador de Back on Track lo sabías no me salgas con mentiras Rogers, lo sabía La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien, pinche pendejo. Cuando ya no tienes espacio para la nueva actualización, pero recuerdas que Geometrías no se actualiza. Necesito uno de esos. Bueno, ves que la comunidad se queja de que tardas mucho en programar todo lo que va a tener la 2.2. A ver, hazlo Mami. tú, puedes ver? ¿Qué? Bien valiente de esa. Oye, Oy, te voy a meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo Por la puta, puta, puta madre ¡Ayuda! Te ayudaré, pero, acepta, que geometría ya murió ¡Jamás! Me desperté, abrí la Play Store, actualicé geometrías, me puse a jugar, fui feliz Ahora léelo en este orden Abrí la Play Store, actualicé geometrías, me puse a jugar, fui feliz Me desperté Oye bro, ya tengo el pack que te dije Soy la mamá de Alejandro, ¿de qué es ese pack que está hablando usted? En ese momento... Él sintió el verdadero terror Del paquete de geometría, señora Puta, casi se la cago Cuando te pasas estereomanes y te das cuenta que no era un demon Imposible Fuimos timados! ¡Timados! Embaucados Fuimos embarajinados! Cuando te pasas estereomanes con las tres monedas Hoy que eres el sujeto Yo soy el verdadero Sujeto. ¿Sí? La chica que aún juega geometrías en 2019. Es hora de irnos. ¿Fui un buen juego? No. No, me dijeron que fuiste el mejor. calamardo. Venga a ver. No mames que asco <risa> Las llevaré a casa con mamá. When Good Eater casi <risa> mata la guitarra. <risa> mi corazón tiene pura maldad. but te eliminan de los superiores por puto. <risa> <risa> ¡Es mi venganza, Spanky! La próxima vez cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón. Menciona un extreme demon que no sea mega collab. Cataclins. Le quitas lo divertido a la vida. Mis ganas de crear un nivel bien perrón. Mi habilidad para hacer la Jaws y decorar. Cuenta, <tose> estás pasando? Estéreo Madness con tu dedo número 11. <tose> este chino está loco, hay que largarnos. El men que conoció Geometrías por sí solo. Y no por youtubers o amigos. Hoy que eres el sujeto. Yo soy el verdadero... Sujeto. ¿Sí? Solo, solín, solito. Se pasó de soledad. Exacto. Cuando te enteras que la comunidad descubre tu cuenta de Facebook y la de tus familiares. Oh my God. Yo te conozco. Hijo de.. De perra, aún sigues con vida Cuando piensas coger una coin en good eater Hay que ir tras ese hijo de perra But recuerdas que no hay coins Y yo aquí perdiendo el tiempo I beat 20 demons on stream today OpenEnglish.com Profesores norteamericanos I beat 20 demons on stream today And this way the last day one Thank you Se te buguea al PC por andar jugando tantos Demons, ¡Apágalo, ¡Apágalo! pero no has guardado tu cuenta. Cuando vas por el 97% del nivel, cada intento que hace es un día menos de vida. Estaba en casa de mi tío y me dijo que si me pasaba Estereo Madness al primer intento, me regalaría su ex one. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y si no lo lograba, él me haría lo que quisiera. Tengo miedo. Tenga, tengo miedo. Señor, tengo miedo. Tenga, tenga no, no, tengo miedo. No, no. no me puedo sentar. Cuando juntas 500 orbes y en vez de darte una llave de demon, te dan la llave de un Ferrari. Puta, qué ofertón Pero no te dan la llave de su corazón <risa> Cuando eres noob y no puedes pasar ni un solo nivel ¿Deseas desinstalar esta aplicación? Esa es mi parte Fuente <risa> te descargas el texture pack de guitar Ahora tengo el poder absoluto y me la pe Sé que has venido por mis lágrimas mágicas Pero no las tendrás, porque yo nunca lloro Ese es un verdadero hombre ¿Algunos centímetros más tarde? Yo me tiras es una mierda. Y ya murió. Uh. Yo. Algo <risa> mal Yo te conozco. Bueno, no puedes verificar un extreme demon. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Lo fui una vez. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Oh, mother... ¿Qué no lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Pero esto ya es otro nivel. Cuando caes en la trampa final de tu demonio. No, Estás <risa> bien pendejo. Bien Tenemos un problema Diablos, eso estuvo cerca No mames, casi me cago del susto Cuando ves que todos los niveles están con el estilo de Adial, Sir Punch, Jonathan GD Charles, el mundo no es el mismo de antes Vamos a morir todos Señor Calamardo, venga a ver Anexo, videojuegos más vendidos Ah, caray eso sí me interesa ¿eh? Geometry Dash, 176 millones whoa, whoa, whoa, whoa. Tetris, 170 millones GTA V, 100 millones Wii Sports, 82 millones <risa> <risa> Ah, sí, como si estas cosas pasaran Esto es pura <risa> Cuando haces buenas layouts Mira ese potencial Pero no sabes decorar Me das lástima, Prime Lograr pasarte Good Eater Te lo agradezco, Pita. Yo, me duelen los dedos. Google, cáncer de dedos, Dacheros. Yo enviando mi nivel a un mod. El mod... Mi mara de La comunidad preguntando de la Robtop de cómo va la 2.2. Robtop. No tener nada de la 2.2. Ah perdón, ya casi acá Fue pasando mi finger dash Los pendejitos news de mi salón Cuando te la pasas perdiendo en el 98% y 99% en los niveles? De 3 y 4 estrellas Que descargue geometrías por YouTube no significa que sea pobre. ¡Ay! Se aflojó mi cinturón. Mm, mm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Bueno, estás jugando bien Agustín con tu teléfono en el descanso... <risa> Boot llega a tu amigo y te pregunta que si es táctil. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? Cuando contratas a un gángster para que busque el men que nunca entregó su parte en el collab. <tose> Cuando ves que ahora puedes jugar geometrías en realidad virtual. The futuro, eh? el futuro es hoy, hoy. Cuando ya no te pasarás, cut-eater, porque lo borraron del servidor. Yo no la quiero, ¿no? tus ¿Qué tiene ella? Que no tenga yo. Ella juega Geometry Dash EL PODER DEL AMOR ¡Ah! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Qué extraño, casi siempre es al revés Armis, no sé cuál de los BTS es más guapo Los BTS Voy a hacer que, que no he leído nada Esto nunca ha ocurrido, ¿de acuerdo? Borradlo de vuestra mente